Ahora sí, jefe. Es que acabé de escuchar mi propio audio, ¿verdad? Y este, me di cuenta que tu pregunta fue que si una estrella, cuando una estrella muere, ¿verdad? Nosotros, y explota. Entonces para nosotros tiene que pasar como, pues digamos, otra vez mil años, ¿verdad? Eh, eso para mí me indica, jefe, que como te dije es el mismo ciclo ¿da? de nacimiento, desarrollo y muerte, ¿Verdad? Y sigue, sigue, sigue. Este. Entonces cuando la estrella, este, pas... la estrella, primero la estrella fue, no, no era una estrella, sino que eran, pues, uh, eran, pues, digamos, rocas que estaban flotando, ¿da? Para empezar rocas flotando y luego se empezaron a formar, se formó una estrella verdad las rocas se juntaron y se formó la estrella entonces ese fue el final de las rocas se transformaron el cambio, el desarrollo en una estrella entonces esa estrella siguiendo el ciclo llegó a su muerte fue cuando explotó entonces Entró el cambio, porque es eh, nacimiento, destrucción y cambio, ¿verdad? Este. Nació, nac, nac, cuando explotó esa estrella, jefe, entonces allí nació eh, una energía, pues, de la explosión. Ahí fue el nacimiento, la energía se desarrolló, fue expandiéndose durante el camino, ¿verdad? Luego nos impactó. ...y llegó el cambio... ...y llegó la muerte pues... Y, ...y esa energía... ...eso cuando nos impactó... ...que nosotros vimos... ...eso... ...verdad... ...nos cre, el, ...pues ver algo así... ...nos creó... Un, ...una cierta emoción... ...que nos dio energía... ...una cierta energía... ...transmitida por eso que vimos... ...entonces jefe... ...este... ...lo que te quiero decir que... ...que, que yo... Te vuelvo a decir que no creo que nosotros seamos solamente el reflejo que algo ya murió desde hace mucho. Sino que solamente estamos en proceso. Dentro de los ciclos. ¿Verdad? De desarrollo. Y luego viene lo demás. Este, pero es como una cadena pues sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue pues sigue, y sigue. ¿Verdad? Así como pues ah, como, como la leche que luego se, se convierte en yogurt y luego se puede convertir en sal, en crema y pero sigue y, y luego entra al sistema digestivo y luego se convierte en excremento, y luego se va por el agua, y luego se convierte en moléculas de agua, y le, siempre está en cambio pues todo, en cambio todo, nada, nada se escapa, nada, nada se escapa de, de la burbuja. ¿Verdad? Ese, pero ese es solamente pues lo físico, porque lo demás, jefe, lo que es la conciencia, la imaginación, el pensamiento, las ideas, la creatividad, eso ya viene de, de allá de los cosmos, jefe, eso ya es, es inteligencia, pues, y este, pues es como si estuviera una burbuja, una burbuja y esa burbuja, este, con un alfiler, la truenan a la burbuja. Pero la burbuja, este, se convierte en muchas burbujitas, ¿verdad? Entonces, cada burbujita es solamente parte de esa gran burbuja. Y es exactamente lo que somos todos. Somos parte, somos burbujitas, parte de la gran burbuja. Entonces, pues, por eso siempre he dicho que no hay na absolutamente nada que preocuparse, pues, solamente, pues, este, entender que somos parte de la gran computadora inteligente. Se le puede llamar Dios, se le puede llamar Universo, Cosmos, Energía, pero es algo que está allí, que somos parte de eso. Todo lo que vemos, lo que sentimos, eso es eh, una dimensión llamada... Lo físico, lo material. Pero todo, todo es creado por la mente, pues. Y, y la mente, pues. Es parte de la gran computadora. Es, esa es cuando uno dice. No dejes que tu cerebro te controle. Tú, es que tú tienes que controlar tu mente. Entonces, ¿quién es tú detrás de la mente? ¿Quién es el que controla el cerebro? Si me dicen. Es que tú tienes que controlar tu cerebro. No es que tu cerebro te controle. Entonces, digo, entonces, mi cerebro, ¿quién controla a mi cerebro? ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Esa es la gran pregunta. Pero para mí el que controla el cerebro, el que ese soy yo, ese es solamente la parte de, de la gran burbuja, la gran computadora. así es que pasó, por eso pues este, si ahorita estamos platicando escuchando, la verdad somos muy bendecidos, porque estamos, eh, existimos pues verdad Ex existimos ya y va a ser, y es una jornada pues muy larga todo depende de uno mismo pues depende de uno mismo si quiere que sea una aventura larguísima o o no tan larga Simón jefe, después te hablo sobre de eso, ok, entonces, pues no sé si eso te haya respondido tu pregunta, o si tenga sentido para ti jefe, pero eso es lo que pienso yo.